En este vídeo vamos a aprender algunas buenas prácticas que debemos seguir para evitar el plagio. En primer lugar, debemos tener en cuenta los derechos de autor. Los derechos de autor se dividen en derechos económicos o de explotación y derechos morales. Los derechos de explotación atribuyen al autor derechos exclusivos sobre la obra, lo que implica una especie de monopolio de uso sobre ella, aunque existen algunas excepciones establecidas en la ley. Estos derechos se pueden ceder a un tercero a través de un contrato. Los derechos morales son inalienables, siempre pertenecerán al autor, incluso tras su muerte. Los derechos de autor se ven afectados cuando hacemos uso de materiales ajenos, por eso es necesario citar siempre el autor y la fuente. Sin embargo, hay casos de contenidos que no tienen derechos de autor. Uno de ellos es el dominio público pero ¿qué es el dominio público? Una obra pasa al dominio público cuando expiran los derechos de explotación de la misma. En la legislación española esto ocurre a los 70 años de la muerte del autor, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al hecho, aunque son 80 años para autores que murieron antes de 1987 por disposición transitoria de la ley de propiedad intelectual. Bien, los derechos de explotación dejan de estar vigentes pasado ese tiempo, pero los derechos morales no caducan nunca, por lo que sigue siendo necesario que cites a estos autores si has basado tu trabajo en alguna de sus obras. Vayamos ahora a las excepciones que la ley establece para hacer compatible la exclusividad de los derechos de autor con derechos colectivos de la sociedad, como el derecho a la cultura, la educación, la información... Así, la ley autoriza el uso de obras sujetas a derechos de autor en pro de estos derechos colectivos bajo lo que se conocen como excepciones o límites. Entre estos límites se encuentran la copia privada, la cita, la ilustración para la enseñanza, los préstamos de la biblioteca, etc. El que nos interesa aquí especialmente es el límite que permite citar, es decir, incluir fragmentos de obras ajenas en la obra propia con fines educativos o de investigación científica, que se recoge en el artículo 32.1 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Tenemos que tener en cuenta que este límite exige que se trate de obras ya divulgadas y que la reproducción tiene que hacerse a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico, este límite nos permite hacer reproducciones parciales de obras ajenas que necesitemos incluir en la propia, sin necesidad de obtener la autorización previa de autores o editores. En estos últimos años de gran accesibilidad a la información e incluso de infoxicación, han surgido nuevas fórmulas más flexibles para compartir la creación. Estas permiten hacer uso de mayores fragmentos que los autorizados por la excepción de cita, entre estas están las licencias con las que los titulares de los derechos liberan parte de ellos, permitiendo a los posibles usuarios de sus obras que las utilicen bajo determinadas condiciones. Al ser un permiso general y previo, evita la necesidad de contactar con ellos para cada caso particular. Las licencias libres más generalizadas son las Creative Commons, que representan licencias de derechos de autor estandarizadas que se construyen por combinación de cuatro condiciones. Reconocimiento, no comercial, sin obras derivadas y compartir igual. La licencia menos restrictiva es la que nos obliga simplemente a reconocer la autoría de la obra, en este caso la de reconocimiento pero se pueden combinar varias. Así, en el caso del repositorio institucional de la Universidad Carlos III, la licencia por defecto de los trabajos académicos, salvo que se varíe, es reconocimiento, no comercial, sin obra derivada, 3.0 España. Bien, ya hemos visto algunas buenas prácticas que podemos seguir para evitar el plagio. Debes tener en cuenta, además, que en muchas instituciones académicas o en revistas científicas, los trabajos presentados deben pasar por un detector de plagio, como por ejemplo, Turnitin Feedback Studio. Estos detectores los comparan con un inmenso corpus de documentación y encuentran el contenido no original que pueda haber en ellos. Las coincidencias entre tu trabajo y otros trabajos no serán plagio si están bien delimitadas y citadas. Así que respeta los derechos de autor y cita siempre a tus fuentes para que ningún detector de plagio te saque los colores.